La primera condición de vida que marca el resto es la privación de libertad y del libre movimiento. Eh, esto se produce por una falta administrativa, o sea, se aplica lo penal por una falta administrativa. Se Les llama por un número, pierden su nombre y la policía les llama por el número que les asigna. Eh, esto, pues claro... Afecta, como tantas otras cosas, a, a la identidad de, de las personas. En ¿no? sanitarias, ni que hablar, ha habido rachas mejores y peores. Eh, ha habido desde agua, pues que salía agua turbia, hasta la muerte de Samba Martínez, que pidió. Que pidió asistencia sanitaria hasta 10 ocasiones, le mandaron con ibuprofenos y murió de sida. En el 2014 murió un chico armenio en el CIE de Zona Franca eh, mientras estaba en, en, en una celda de aislamiento que teóricamente están prohibidas. Falta de gestión de la diversidad y la interculturalidad en espacios muy reducidos, con personas que de, de muy diverso origen y en unas situaciones muy, muy, muy críticas. Control constante y gestión policial de cada acto. Te hablo desde acudir a una visita hasta pasar, ir al baño, ...está todo controlado policialmente... ...y esto relega a un segundo plano... ...las relaciones humanas... ...y la vida de la persona... ...la vida... ...quizá algo... ...un elemento central del CIE... ...es que interrumpe la vida de personas que... Mmm, ...no tiene por qué... ...pero ya estaban... ...con una vida normalizada en España... ...en su mayoría de casos... ...algo sangrante es ...la, la incapacidad de decidir... ...sobre la propia vida de estas personas... ...que estas personas tienen... ...porque... ...cuando hay un vuelo... Cuando les dan la orden de expulsión, tienen que, les tienen que avisar con tan solo 12 horas previas, con lo cual te rompen. Las personas no saben qué hacen ahí, les rompen su vida, les paralizan su vida y es que es una frase muy repetida, yo no he hecho nada.